Conozca a Juan y Elena, felizmente casados por más de 10 años. Sin embargo, la relación está en peligro. Elena está convencida de que Juan la está engañando. Esta situación conduce a discusiones acaloradas entre la pareja Juan está desesperado no sabe cómo demostrar su fidelidad ¿es posible? espere puede caer haya una solución Juan decide someterse a una prueba de polígrafo conseguir una prueba científica que respalde su lealtad Juan le entrega los resultados del polígrafo a Elena, que leyendo el informe reconoce que sus dudas no tenían fundamento. La pareja se merece una buena reconciliación. ¿Desconfianza en su relación? No dude, llame a Polígrafo España.